poco tarde, un poco atrasado en esta <risa> revuelta, porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero igual le damos la bienvenida al verano y ayer Jerko Pablo en esta revuelta ya de verano y ya no de primavera. ¿Cómo estás ayer Pablo? Oye, súper bien, pues bueno, el mes de mar, ¿qué pasó, weón? Problemas técnicos acá, ¿qué mierda puede haber pasado? No tengo problemas, problemas técnicos con el técnico, eso fue lo que ¿Sí? pasó. En la derecha boicoteando, weón. Bueno, en la derecha no, boicoteando. No está jugando chueco ya, a la no derecha, no, ya, bueno. no nos está dejando conversar ni hablar lo que hablamos siempre. Entonces, en esa pasada, el técnico vivía todo problemas técnicos en su búnker y no pudimos transmitir cuando, cuando, cuando salimos. Claro, ¿cómo está, negro, weón? Bueno? Oye, loco, el calor me tiene vuelto mono. Sí, de verdad. Ah, la yo soy yo, bien. claro, inviernista de tomo y lomo. No me gusta este calor desagradable, loco. O sea, el calor de septiembre me lo banco, pero este calor así de 35 ayer, loco. Yo tengo un termómetro pequeñito, no lo tengo acá a mano, eh, pero marcaba 30, 30 grados entre mi casa. Po, Oye, además se han invertido las cosas porque antes me veía y vos te cagáis de calor en verano, ahora te, llevo, te veo yo a vos con zapatillas en verano y me cago a calor yo, pues weón. <risa> sí, bueno, la verdad. que en eso no, es Short. Pura oh, y ahora se nos pegó nuestro compañero Yerco Pablo, sí, bueno. no sé si yo estoy al aire todavía, estoy en esta pasada ahí de se Fox. Se fue el negro, no, <risa> qué si pasó ahí. Yo estoy al la... aire, ah bueno, sí, bueno Yerco no Pablo se cayó, bro. no sé qué le pasó en su conexión. Eh... Ah, estamos, es que no lo escucho él, al no negro. lo escucho. A ver, estamos escuchando. Le digo, la enseña, así. <risa> ¿Me escuchaste Jerko Pablo? Bueno, ¿no? te escucho, sí, bueno. ahora te escucho bien. Oh, ¿Qué nos pasa el día de verdad? La derecha boicoteando, weón. Bueno, la derecha boicoteando, si sí, eso es, weón. Bueno. Qué terrible esto. Bueno, estábamos hablando un poquito del calor y solamente para hacer una referencia a lo, que tú, a lo que tú decías ahí. Es que Yerko, cuando éramos más cabros, como hasta los 30 años, Jerko usaba todo, y usaba pantalones negros y no sé de cosas. Y después, no sé, una hora hippie que le pasó, empezó a usar chor y chala y polera, porque tampoco usaba como camisas nomás, y empezó a usar como chala sandalias de esas de hippie le falta el puro morral para parecerse al papá cuando, cuando era más cabrón, pero, pero yo sigo usando zapatillas y él usa sandalias. ¿Y, sandalia. ¿Y hawaianas también? Hawaianas, de... yo hawaianos. casi ocupo solo en la playa, no, no en Santiago, pero bueno, por eso dice que, hemos, que ahora nos, no, nos vemos y no, no, o sea, y se caga me la me la el dedo. Me siempre con ahí, ah. Oye, loco, 35 grados ayer, 30 grados hoy día, hablar, hablar, hablar, hablar del clima igual en Santiago está brígido, está, eh, está bien particular. Oye, la Paola nos manda al toque un mensaje y dice que Eres tropiller como weón. Obvio. Como eres Tropiller. Ahí estábamos con Paola en Brasil, weón. Tropillerqueando. Ah, sí, pues Paola estaba en Brasil y ahí eres tropiller. Andáis sin polera, me contaron. Y andáis todo el día así feliz, vacilando ahí en la playita. ¿Qué va acá, viviendo en un lugar así? Weón, me bañaba todos los días en rebelete para mosquitos, weón. El me encantaba, weón. Me echaba así, weón, todo el día. Y de repente, caché. Bueno, máximo cuatro usos diarios así. <risa> me voy a morir, huevón. Me ha salido otro tazón en la espalda, huevón. va a Oye, oye los, los mosquitos de Brasil, los de Bolivia, ahí me han hecho, me han hecho chupete, loco, varias veces. Le ha pasado mal con los mosquitos. Como una semana después con las piernas hinchadas, le ha pasado bastante mal con esos mosquitos. Son, son del terror, huevón. Bueno, a mí no hicieron dar los mosquitos, pero puta que tenía calor en Brasil, huevón. No, con la calor okay. demasiado calor. Ya, pero playita siempre es bonito. Playita bacán, pues cuando está allá adentro, está allá afuera, bueno, además todo húmedo, bueno, es que usted en una olla, weón, bueno, así. Pero, no <risa> rico, Brasil, la, sí. la, la, la, la, la, la, Oye, y oh, el pablo Brasil. está todo pasando en este Chile nuevo. Eh, ¿Sabes qué? Bueno. bueno, yo, yo no, no tengo mucha, yo trabajo mucho más de la casa, no he no salido no salí estos días, pero los comentarios que me han llegado de gente cercana, no ajena... Me dice como que la gente de verdad andaba más feliz. Sí, güey, yo lo noté hoy día. Salí hoy día, fue el barrio Italia, estuve por allá, güey. La gente anda contenta, güey. Bueno, para este lado yo creo que se vaya a Vitacura, güey. Se <risa> el... vaya por de arriba, están todas las caras largas, pues güey. No, <risa> claro, no, pero por eso nuestra, la gente que más nos vinculamos nosotros. New York, New York bajo, de Plaza Italia bajo. No para arriba, güey. Varios pero menos... también andaban felices, güey. No sí Sí, como que, que, que se respiró algo ahora. Esto es más personal, yo, de, de, lo que te conté la semana pasada, sí, yo creo que se respiraba esperanza. Ahora, mira, yo he estado mirando todo lo que ha pasado con Boric en, en la tele, hoy día estuvo en La Constituyente, fue ayer al Palacio de la, la Moneda, y también me parece, una, hay una cantidad de gestos bien particulares que son bien llamativos, y que son, tú sabes que esto se hace, la política también se hace de gestos, de momentos, de situaciones. Sí, y ha sido que bien... los símbolos sí bien particular, esta cosa que, sea sea millennials entonces, él llega y quiere una selfie, y él toma el teléfono, pues ¿no, bueno. No como los otros que no saben, que le dije que ver a ah, alguien. ¿eh? Claro, Oye, pero sí, qué importante eso sí. Bueno, a muchos de nosotros nos pasa que somos... ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos, somos centennials ochenten Ah, verdad, somos centennials eh, Muchos de mi entorno no saben tomar el teléfono para tomarse una selfie. O sea, por ejemplo, mi hermana le, le pone temporizador. O Entonces sea, ahí toma el teléfono y tres, dos, para pa tomarse bien la foto. Tremorizador, güey. Sí, con tremorizador. Oh. Entonces imagínate qué llamativo esto que el presidente oye una selfie y él la tome, pac, agarre, apriete y dispare, güey. Qué detalle. A todo esto, ¿viste? La llamada de viñeta con, con body? Sí, ¿no? vi la llamada de viñeta. Incómoda la weá. ¿eh? ¿Cómo? loco. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo a la weá. Cuando le hizo una foto, mira. cuando entra la moneda. Y toma esa otra cuando salga ¿eh? y vea cómo qué hace, qué weá, piñera. Y, y eso dijo que le decía a todos los presidentes que entraban en el mundo que les tocaba de hablar a él. Mira, no weá, weá, la, mira calle, la weá. Mira weá, weá, weá que es nuestro presidente, weón, en la cara. Mira la weá que les dice, weón. La weá, weón. mil weas más, weón, y le dice esa weá. O sea, mira, siempre entonces... en los millones de los presidentes de mierda, weón. Oh, sí, no, qué vergüenza fue eso, ¿te acordás? Cuando sacó esa banderita, weón, de, de Estados Unidos y, y entre medio iba Chile, weón. Hijo sí, de... Oye, mamá, ya de cualquier cosa, weón, qué bueno que este weón se va, loco. Qué bueno, weón, qué bueno. Puta, sí. Bueno, qué bueno. Este weón sí, da cringe, como dicen ahora. Sí, qué, qué bueno que se va, qué bueno, qué bueno el fin de su, de su mandato. que han, Creo que hoy día hay un contador que hay por ahí en Twitter que quedaban como 79 días, algo así, era como la cuenta para que chao, Chau piñera por segunda vez. Eh, oye, pero, que te quería comentar, Bueno, ahora que hacemos el link con Piñera, te quería contar un dato eh, particular. ¿Cachai que según los, los estudios, todos estos estudios cruzados y toda esta cosa que empieza a darse y que a ti también te gusta mucho, porque aparte lo, lo conoce bastante bien, Piñera y CAS, técnicamente, votos más, votos menos, obtuvieron la misma cantidad de votos. Sí, pero, pero, pero la misma, claro, la particular es que es en el mismo distrito. Entonces, fue, son los mismos votos de Piñera que se le traspasan a CAS. No ganaron, no ganaron seguidores. No, sí. se, no se ampliaron para ningún lado, son los tres millones que son siempre, o por lo menos los últimos lo último, eh, 16 años, más o menos, allá de eso A mí me extraña que no haya bajado, porque venía muy en baja la votación de la derecha y creo que la mantuvo, ¿cachai? De alguna manera. Entonces, igual mérito de casta, hay que, hay que decirlo para la derecha. O sea, ahora yo creo que no les sirve mucho la derecha, porque en el fondo van a tener que cambiar el discurso completo, weón, si quieren hacer alguna weá y ser viables desde el punto de vista electoral, pues, weón. O sea, se, va, se, se, se suicidaron. cuesta arriba está, huevado o sea, volver a... a yo creo que lo, lo pueden hacer, digamos, de todas formas, pero les va a costar reorganizarse, volver a, a, a que alguien hable de derecha social dentro de ese mundo y que, y que las personas más serias les creamos va a ser bastante difícil. Eh, sí. Y yo creo que, que mira, es la oportunidad de que, porque igual en este minuto va a empezar una, una lucha dentro de la derecha porque en toda la hegemonía yo creo que ahí Osandón tendrá que, que, que agarrar los pendones que quedan y hacer algo de lo que le queda, si es que lo dejan. ¿Cachai? Porque Osando no lo quiere nadie tampoco en ese mundo, ¿cachai? Y la BIN, bueno, la BIN, mejor que se quede donde está nomás, ya creo que está en España todavía ese hueón, porque sí, sí. de verdad que la caga que le dieron las condes hueón, con las plata de dólares de, de, de extra, y ese tipo de... Son, creo que eran 7 mil millones, ¿eh? no, no, sí, no estoy, no, seguro, no. A lo mejor estoy cargando el dato, pero eran miles de millones, eso sí, sí miles no de bien. millones de pesos, hueón, que se van en esa hueá. A mí me da rabia, hueón, porque tanta plata que gastamos estos políticos, hueón, y... y y conducen al país a un estallido social donde se perdió una cantidad de, de, de, de infraestructura, weón. Qué la cagada en el país, weón. Para esa weón, les damos plata a estos mierdas, weón. A mí me da rabia, weón. Sí, sí, eso es que la gente vote por CAS también, pues, weón. así si es que es como la... Porque nos están votando por, la... por, por, por, por Chile. Vamos, pues, weón. ¿Qué están votando? No, no estamos votando. Estamos ah, estamos... Ya, de ahí lo, lo, lo tiramos. Dame un segundo. Es que nos están hablando acá en la muela, entonces no es tan fácil hacer esto de las dos cosas. Oye... A tener que hacer un sistema de señas, como que me hablen y voy a tener que poner así o así, no sé, algo así para que, para que cache el otro que sí, estamos aquí. Okay. Solo, quería, solo quería hacer una excepción a lo que estás contando. Primero, eh, eh, el proceso sí me parece tremendo que Piñera salga, me parece tremendo también la, la alta votación de la derecha en esta pasada, 3 millones y 7, ahora, ahora con los 4 millones y medio eh, de Boris también es reafirmar un proceso. Y lo que sí creo es que Boris. Pese a que su discurso se centralizó, se ordenó, Y se, se puso más, menos duro, yo no creo que haya captado muchos fotos del centro, de la DC, de Bópolis, de esa, de esa línea. Yo no creo que haya. Yo creo que lo que hizo eh, en, la, en el campañón que se mandó es llevar a votar a gente que no vota, Juan. Y esa no es precisamente la, del centro. Mira, yo creo, mira, yo creo, yo creo que el centro, el centro chileno, el centro chileno, creo que le damos mucha bola muchas bola y los partidos están en el suelo. Sí, es verdad. Es verdad, pero yo creo que también hay que sumar a París y, bueno, yo creo que la que hizo un trabajo importante en el norte, güey. Solo se sí, inclusión no. en, la, en, la, en, en el comando de y hizo que varias personas que, que, que son de esa zona geográfica hayan dicho, bueno, puta, hay alguien ahí, o sea, como, ¿cómo te dedica a, a Magallanes, güey? <ríe> puta, está todo, todo Chile ahí, de los dos extremos dentro del, de, y teniendo además una voz fuerte dentro del comando, sí es que así, che, yo, yo creo que va a no sé, ¿por dónde la veis tú, weón? Porque yo no, interior, interior, yo no la veo en salud. Interior. la no, interior, vocera, interior. Bueno, podría ser, no sé, pero dentro del equipo político lo veo yo, ¿no? Sí, no sí es pero, es es que, pero creo que ahí hay una jugada particular. ¿Tú caché que son 24 ministerios? 24 ministerios son los que los que tienen que llenar eh, Boris. Hay algunos que son la Secretaría General de la República y algunos que son mucho más poderosos que otros, como en el estamento, independiente, que todos son importantes, pero algunos tienen más figuración que otras. Como el de. Como el de eh, el MOP, el Ministro de Obras Públicas, que te catapulta a como, como, presidenciable. Presidenciable. como presidenciable. Pero creo que ahí va a tener que hacer varias jugadas, varias jugadas bien particulares, eh, de dónde la pone, de dónde pone a quién y de dónde, y dónde se guarda también las fichas para poner en una segunda parte, ¿cachai? yo sí. creo que, que, tiene, que tiene varios jugadores. Lo que sí creo que va a tener que hacer muy, bien, muy buena jugada es que la que es independiente. Sí. entonces, en esa jugada, ella fue militante en algún minuto del Partido Comunista, ¿cachai? pero hoy día es independiente absolutamente hace, hace, hace, hace harto rato, no es que se haya salido hace un poco y en esa jugada creo que está complejo cómo va a tener que negociar, porque por ejemplo va a tener que tener algún PS fuerte para que el PS, el PS se declaró que no, no va a ser, no ser eh, antigobierno, ¿cachai? va a ser pro-gobierno entonces, eh, va a tener que tener a alguien del PS fuerte del PS adentro de su gabinete, en una, en una parte del gabinete fuerte, ¿cachai? ¿Para que no partí debajo de, de, de la mesa? ¿no? Yo creo que debería, debería mirar a todos los guanes que eran de, de la, de la exconcertación, todos los guanes que eran autoflagelantes, huevón. Y de esos autoflagelantes elegir algunos como fusibles para primera etapa del gobierno. Cosa que después lo pueda cambiar por gente que, o incluso pueden hacer bien la vega, si en el fondo yo creo que este gobierno tiene que ser más de administración que de de gestión, ¿cachai? No, yo también creo de que de... tiene que ser de eso, eso es una realidad, pero en esa jugada también tiene que hacerlo bien, porque hay cosas que va a tener que negociar, o sea, está bien, yo, tú y yo sabemos que, puede, que tiene que ofrecer una cantidad de cosas en el discurso, desde la salud, educación, va, va. va pero tienes que ir a, a discutir al Congreso, y en el Congreso ya están equiparados, ¿cachai? Entonces, pues digo, o sea, el Congreso no va a lograr nada, ¿eh? y, y vamos sí, claro, a tener una derecha en contra de las políticas... Pero va a depender, va a depender de, qué, de qué figura pongáis ahí, ahí, bueno no sé, sea, Carlos Montes del PS es un tremendo político... Bueno, la caga, o sea, sí. Si sí, es un tremendo político y es un tremendo negociador, él podría aunar y podría traerse algunos votos de allá para acá, ¿cachai? Está sonando Carlos Montes, de hecho, para, qué, para, qué, para meterlo en el comedia político, o sea... Sí, por, eso, o sea por eso te digo que no es, solo, no es solo la jugada técnica que tiene que hacer, sino también... O sea, todos los que no tratan de gobernar con, con, procesos, con, con proyectos técnicos, con gente que no es política, no lo logró. ¿Cachai? Cuando sí, lo hizo, Piñera, es cuando cuando la hizo algo... se necesita? Es como eso. Sí, pues cuando Piñera puso a los, políticos, a los técnicos, ¿te acuerdas que puso como 10 o 12 técnicos en su, en su gabinete? La Bachelet hizo lo mismo, no duraron seis meses. No porque funciona. La no política política, porque hay una hueá particular, Jerko. Eh, la política aún no inventa, no, o, no se, o no se reinventa, eh, algo para gobernar sin partidos políticos. No, y además que lo técnico es una cosa y lo político es otra cosa. Son dos claro. muy distintas. Y en lugar de los técnicos, tradicionalmente ha sido el de los subsecretarios, pues, weón. Entonces, yo, yo creo que ahí es donde tienen que ir los técnicos pero se necesita gente con carril político, gente que tenga no, no no, me refiero a historia, no es que tengan tanta experiencia política, pero gente que tenga la muñeca para poder estar y, y poder aguantar el chaparrón que se viene por parte de la derecha po, ¿cachai? Eh, y eso es, se necesita gente que sepa que sepa muñecar bien y digamos navegar en aguas turbulentas po, ¿cachai? porque la agua no viene fácil eh, ya Andrea Repeto dijo que no iba al ministerio de, de economía no iba. Hasta sí, ahí. se auto bajó. Se, se auto bajó. Ahí, claro. Oye, ayer vi una entrevista bien entretenida del hermano Boric. Oye, también la vi, güey. ¿Cómo se <risa> dice Boric o Boric? Es Boric. Ah, Boric. Boric pero le puedes decir el Boric porque estaba en Chile. Pues, bueno. ¿Y le puedo el decir el, Boris? el ¿Le puedo Boric. decir el Boric? El Boric, el Boris. mucho sí, mejor, el Boris. mejor decir el Boris. <risa> o el Boris Oye, el Boris eh, o sea, viste la, la entrevista del hermano que dijo sí, dos, dos cosas, dos cosas medulares que a mí me llaman la atención. La primera es que él dice él no va a ningún cargo. O sea, hoy día lo dice, no sé si lo va a traer más adelante, pero ya dice que no va a ningún cargo porque dice que hay buenos más preparados, pero además le sorprende que la familia no tiene que estar en esa pasada. Me parece que quería acostar pega. ¿Cómo dijo que quería acostar en que costar encontrar pega? De hecho, además. claro, pero, pero él trabaja en la, Cato, o sea, en la Chile, trabaja con el rector, cachai, está en otra línea, en otra línea de desarrollo político. Pero además de eso, me llama la atención. Tú sabes que bueno, que los papás de, de el Boris son de CEPO bueno, histórico y se le escapó al, al hermano ahí en la conversa y dijo, no, pues si mi papá votó por proposte, pues si es su candidata <risa> con, todo, con todo el amor que nos tiene y toda la weá, pero fue a votar oh, dijo, perdón papá, eh, yo no sé si esto se podía decir, no, no sé qué weá, pero dice, no, pues si él es de C, pues de C de los clásicos pues. ya ven los titulares de la, de la segunda ni el papá votó por votito, sí jajaja <risa> <risa> ni el poder, no. ¿Qué tener en este weón si ni el papá votó por él? Eso es otra de la segunda, de tal cual. Bueno, y, y él dice, Ay, bueno, yo, pregunta, yo creo que sí, en claro, segunda vuelta, a lo mejor es sí, ahí sí, no sé qué cosa, pero, pero claro, le dice que un profundo demócrata habla muy bien de, de, de como su relación familiar, pero en esa jugada me llamó calera la atención eso, que de verdad ni el papá había votado por él, porque el papá es de ser eh, de los legendario duro, ¿cachai? el partido dice, ¿por quién? Y vamos por ese. Oye, y lo otro, ¿cachaste lo de las llamadas anónimas, las amenazas anónimas? A, sí, a, la... a la familia, weón. ¿Qué? Jevi, ¿Qué esa, Me parece súper mal, weón. Me parece normal que no es una amenaza nomás todavía, pero... Puta, por ahí se parte, pues, weón, Eventualmente podrían llegar... A... Porque en otros países latinoamericanos eh, matan políticos, pues, wean. Sobre todo los que salen contra el narco, de las mafias narcotráficas. Puta, chico. yo creo dos cosas, ¿verdad? Primero, creo que las redes sociales han acrecentado... Porque sería mucho más fácil encontrar a alguien, mirar a alguien, buscar a alguien y, de, y encontrar con el roto donde vive, con la patente, mucho más simple todo ese proceso. Pero además de eso, acá también se matan, se matan políticos, no de este tipo de político desconocido, pero se matan los defensores del matan agua, de activista. que, sí, activistas políticos, ¿cachai? Y no de otro, medioambientales políticos. Medioambientales. Pero además de eso, todos dirigentes sociales, dirigentes sociopolíticos de sus comunes, algunos militantes, ¿cachai? Y los matan por la defensa como del medioambiente en particular. Entonces, sí, sí, sigue matando. En otro, malo, este tipo político más arriba, donde. Se suicidan en extrañas circunstancias. Sí, bueno, el otro día, el otro día leí, leí una, una canción que dice Oye María, nadie se suicida en una comisaría. ¿Cachai? <risa> nadie se suicida en una comisaría. Po, pues. Te suicida y se cría en, en el palto de tu casa, pero no en una comisaría. Nunca lo he pensado, ¿eh? Bueno, puta, te ¿Cachai? <risa> qué lata, como si estuviera haciendo una comisaría. Pero ha pasado, pues. en Chile ha pasado, el año pasado pasó, entonces es terrible. Oye, yo, Pablo, yo tengo aquí, nuevamente los mencionamos los cabros de Apícola Lonquén, Apícola Bajo Lonquén, ¿tenís tu cosito por ahí ¿o no? Tengo mi cosito por acá, po. No, no, no, caché si ¿Sí estaban vendiendo esto los chiquitos. No, no, nos dejaron un mensajito que nos estaban vendiendo eso, pero tenían otras, caja, otras cositas que vender. Es ¿Cachai? más, una caja, bueno, hay que ver con qué sorpresa vienen ahora, porque esta está... Sí, bien, bien. Pero hay otras cositas ahí para vender. Mira, aquí tengo, se, se me había perdido, mira, miel monofloral de acacia. Cosecha primavera 2020, 2021. O sea, 2021. 2021. 2021. Eh, 2021. <risa> hoy era Old York. Hoy, ayer me llevo una caja de Old York. Ahí iba la casita. Y, y mi, en mi familia se la hacen chupete. Y también, Aura Ediciones Chile. Ahí tenemos a los cabros. Mira, aquí tengo otro libraco. Otro ahí se ve, ¿no? Sin vivir, güey. Bueno. Ah, no, sin vivir. Sin, sin vivir, vivir. O sin igual. 2021, 2021. Sí, 2021, <risa> sin, vir, sin vivir, sin vivir, sin eh, vivir. Oye, ayer Pablo, hartas cosas que conversar siempre lo que está pasando en política. Primero, estamos hablando un poquito de la cena con Boris y lo que está pasando, y en segunda, en segunda pasada hemos hablado ya en, la, en las otras conversas sobre proteger la constituyente. Y hoy día el Boris fue a la constituyente, por loco. O sea, al, al toque, dos días de electo y ya hizo un gesto con el tema. Escuché a Gonzalo Vinter que dijo que el primer llamado post-presidente, post-presidente electo, es con, con Loncón. Al toque. ¿Cachai? Bienísimo, al toque. Bueno, Entonces me parece un tremendo gesto. Bueno. Porque sí, sí o sabe. sí es lo más importante. Sí o sí el proceso tiene que cuidar. Entonces hoy día ya están hablando del tema de los recursos, ya están hablando de de cómo eh, inyectar más posibilidades a, a que la constituyente se mueva de mejor manera. ¿cachai? Sí, porque es además sin duda, sin duda que, que no apoyar a la constituyente, no tratar de que salga de la mejor manera, es dispararse en el pie desde el punto de vista institucional en este país. Güey. Si yo, yo no entiendo cómo la derecha eh, racionalmente estaba pensando que podía de alguna forma eh, echar por tierra esto una vez que ya estaba armado desde el plebiscito para adelante. Es un, es un suicidio eh, institucional. Güey. ¿Cachai? Sí, es bien, es bien peludo. Pero bueno, esta, lo que guay, voy a decir... esta guay sale o sale, güey. O sea, es así, tiene que salir, güey. Hoy vamos a pelear un montón por, por el plebiscito de salida, güey. ¿Cachai? Que también es un tema. No, claro que es un tema, pero yo creo que ahí tiene que hacer un, una, un, una. A ver, yo creo que obviamente va a haber un, un set, cierto sector del país que son las personas que se ven muy beneficiadas con la constitución de Pinochet y el, y el, y el establishment como está que nunca van a apoyar esta Constitución, eso, eso es claro, ¿cachai? Pero tienen que quedarse en eso, o sea, que esa gente no la apoye, y al mismo tiempo creo que es importante que la Constitución rescate eh, las la, la, la ideas de todo la, la, el, el otro, digamos, porcentaje de gente mayoritario en este país que puede votar por la derecha, pero que tiene una, una visión más, más, más decente desde el punto de vista político, más institucional, que tiene más respeto por la institucionalidad, y que porque respeto por la institucionalidad la derecha es de la boca para afuera, ¿no? Eso, eso es, por lo menos en mí, en mí en mi apreciación es súper claro, o sea, eh, no, no, no, eh, como que yo creo que si, si la institucionalidad no lo favorece, no, no, no, sí, no, no está bien, pues no nos gusta, está bien, pues no nos gusta, ¿sí? y, y es la sí, imposición hijo, de no sé quiénes, bueno o sea, no, y, y no si favorece que... a muchos, si favorece a muchos donde me ponen en igualdad de condiciones, tampoco, me, tampoco es la mía. Weón. Yo creo yo quiero una constitución que no favorezca a nadie, güey, <risa> o sea, me entendí, o sea, que no favorezca a nadie por sobre otros, no eso, eso es lo que yo quiero, güey, ojalá que eso se pueda lograr y que lo hagan efectivamente así. Yo creo que se va a lograr, bueno, lo hemos discutido más de una vez, yo creo que también el proceso de la constituyente viene una constituyente más bien corta, no tan extensa, con hartas leyes, pero ahí tenemos, necesitamos un congreso poderoso, también hay que hacer la pega para tener un congreso que pueda aprobar todo el proceso que va con, con la constituyente y la baja que va a tener esto. O sea, ese proceso va a ser súper, súper, súper intenso. Bueno, lo que te comentaba, lleno de gesto el proceso, ¿cachai? Va la moneda el lunes, eh, ¿qué me llama la atención? Tú, ¿cachai? Que fue a la moneda, hay dos estatuas de Paco, que están puestos ahí, <risa> de un metro ochenta que no se mueven, ni si se les para una mosca en la nariz, no, no hacen nada. Y va, sa, sa, el Boris llega, saluda a la gente, vi en noticias que gente lo había ido a ver de caleta de helados, con mucha esperanza, con mucho cariño, muy bonito ese, ese, ese tema, y eh, todos grabando, no sé de y va a traer la moneda, estos pacos se le cuadran, lo saludan así, y el baile les da la mano. A estos pocos culados que, que, que están ahí, ahí sin no, papo, Les dan la mano, ¿no? Sí, pues los pacos le responden. Bien, bien, pues. Viene ahí nuestra institución de carabineros. Y le da la mano a los pacos, después entra, eh, está con Piñera, y Piñera le hace como un medio recorrido, y en esa pasada le explica algunas weas que había una cantidad de memes diciendo puras tonteras, así como que, y esta pata, y esta mesa está coja, no sé, pura hueá de ser de Piñera que estaba explicando, pero la particularidad es que de ahí... Eh, por ir, eh, eh, en, en esa pasada Boric se acerca al busto de Allende y hace una reverencia y hace un gestillo bien particular en ese momento que, que después se interpreta de 200 formas particulares pero además de eso él dice por qué lo hace, es bien llamativo y hoy va a la constituyente, se encuentra con Elisa Loncón se encuentra con la Machen Conao y hay abrazo, hay cariño, hay cercanía Villela no fue nunca la constituyente, no fue nunca el lugar no podía, le queda la cagada, seguramente. ese punto, no, podía, no podía ir. No podía, podía ir, ir, le queda la cagada. Pero Boris va, se transforma en una instancia súper interesante. Hay una discusión ahí con la mesa, se abraza muy bien con Baza. Eh, y a mí me pasan varias, Y a mí me, hoy día me dan varias lecturas. Lo primero es que yo creo que el constituyente está nuestro próximo presidente. Cacha lo que estoy diciendo un 21 de diciembre del 2021. Yo creo que si se hacen bien... Yo creo que de ahí va a salir, y visualizo dos o tres que podrían ser, que ese es problema, en lo, en lo que viene para adelante. Pero creo que la constituyente está bien poderosa con este Boris ahí, que la va a poder arropar. Bueno. Sí, ¿sabes qué creo yo también? que la constituyente, más allá de que ha bajado su popularidad, y tipo, que, que es muy difícil que no la baje con todos los medios en contra, hay que decirlo, eh, creo que sigue siendo la institución más, más, más legitimada de este país, entre otras cosas porque la constituyente efectivamente es bien diversa, o sea, hay gente ahí que no es de la élite eh, económica, hay gente ahí que es de todos lados, en el fondo, y eso me parece bien. Y creo que es un súper buen gesto unir de alguna manera la presidencia con este, este carisma legítimo que tiene la constituyente, porque nos falta legitimidad en nuestra institucionalidad, Entonces, yo creo que un primer punto para eso fue la, la, la alta votación en términos de participación, que, que es lo más importante que sacó Boric, digamos, o sea... Que haya movido a un 800 creo que son 8 millones 250 más o menos los que, los que menos, movió menos. La, la elección, eh, que dejan a Bodich en un piso de legitimidad. Creo que, no, no, creo que ni, desde Elwin para adelante no hemos tenido algo así. ¿Cachai? Elwin fue el último presidente que tuvo ese, ese nivel de apoyo popular y de respaldo. Eh, en, en, en una no, de no, que no, está más o menos lo mismo. ¿eh? No, el, el segundo menos votado, o sea, más votado es Frey. No, no, sí, sí, sí, pero pero te digo en términos como del porcentaje que saca y, y sí, Frey, Frey es verdad. Oye, Frey movió, creo que sacó un 54% de los votos. Cuatro millones de personas. Cuatro millones de personas, sí. Sí, pero, pero yo creo que Elwin también tenía esta cosa épica y que por otro lado la derecha eh, transformó esta elección en una especie de plebiscito 2.0, ¿cachai? y que, eso sí, mal, tuvo, que llegó, mal, llegó, y tuvo la misma votación pues güey, en términos proporcionales ¿cachaste esa wea o sea sí, bueno, pues, es la es historia. Historia y, y y de repente uno se puede preguntar oye pero ¿por qué pasa esto bueno pasa porque no hemos cerrado el ciclo del, del, de la dictadura pues güey? por eso se repiten las cosas por eso es necesario repetirlas y, y reescribir algunas cosas de manera más adecuada eh, en ese sentido creo que, que la, la constituyente y la nueva constitución es una hueá que es pretentoria ser, bueno, porque no podemos tener una constitución hecha en dictadura, es esa hueá obvia incluso, incluso pensando que la constitución podría quedar igual a la que está, me gasta o sea, incluso sí, en ese pero, sentido pero, pero, que pero que sea, sea, sea, sea válida pero que sea democracia, porque no hecha tres cuatro paredes, claro. ahora, la parte, o sea, es que leí ayer cubo ahí, pero no sé si será no sé, todavía no lo sale de la boca de Boris de, del Boris, es que eh, tal vez armen una comisión de verdad y justicia, pero para buscar los restos ¿Cachai? De trabajo, de trabajo permanente para buscar a, lo, a los detenidos desaparecidos. Porque eso no se ha hecho, pues, bueno. ¿Cachai? No se ha hecho como tal. Si no, está el pegado un rajazo, están excavando en tal lado y encuentran... Y metan, claro. fosas y no sé de cosa. Pero no se ha hecho una pega de verdad, justicia y búsqueda, ¿cachai? que es que además los milicos están mutis, mutis por de fotos porque, bueno, no han dicho nada. O sea, todos no los... los no, no dicen nada, así es que están ahí. Su es que que están... bueno, maldito pacto de silencio que hicieron los culeados, pues. Claro. Entonces, no, no hay otra manera, o sea, hay que buscarlos como arqueológicamente. Así si tienen que, tenemos que contratar a arqueólogos para que vayan a buscar la weá. Qué vergüenza, weón. Vergüenza. Oye, vergüenza. Una, una vergüenza. Yerko, es espérate, un segundo. A los que están mirando en este minuto, dejen ahí un comentario para sacarlo, para que se vean en la pantallita. Déjenlo ahí por mientras nosotros seguimos hablando de otras cosas. Así que dejen ahí un... Si quieren un cariño, una pregunta, un comentario, lo que ustedes quieran, se los dejamos ahí para que poder sacarlo en la pantalla. Oye, Yerko, hablo dos cosas más. Bueno, varias cosas tengo aquí anotadas. Primero que... Eh, no sé si he visto hoy día un video más no sé si de, no sé si específicamente del Frente Patriótico Juan Rodríguez porque no sé por qué canal sale, pero lo sube APRA ¿cachai? como que dice oh, amenazando a Boris del Frente Patriótico, pero lo sube la APRA que es esta coordinadora de derecha a nivel, a nivel eh, de, la, de la Araucanía eh, eso me parece ya que empiezan a como incendiar ánimos y otra cosa que en redes sociales Dos, tres, cinco, diez personas han estado tirando ahí. Que hay una guerra, hay un, gente que ha mostrado armas, weón, como que se están preparando para un proceso eh, de una locura que no, yo no la veo. Weón. Es que tú sabes que hay alta paranoia en los sectores más extremos de la derecha. Y bueno, respecto al FPMR, cuando el domingo estaba viendo noticias y estaba mostrando los adherentes, que salió una bandera del FPMR y dice: ¿Qué hacen estos hueones acá? O sea, yo, yo te pregunto, negro, el, el FPMR tuvo su sentido, su razón eh, durante la dictadura y de hecho están así que se disuelven eh, una vez que, que se llega a la democracia, ¿cachai? Entonces, ¿por qué mierda hay banderas del FPMR, huevando en una manifestación a favor de Boris, pues, wey, Si son efectivamente el FPMR, puta, que se va y mandan a guardar, wey, ¿no? porque de verdad que no no, no, no, no, no, no, es, no es el tipo de eh, lógica política que nos interesa. Yo creo que hace rato ya eh, en este país no se está pensando ni en este ni en muchos, el tema de la vida armada hacia ningún tipo de socialismo, güey, porque no, de algo súper extemporáneo, o güey, es como de la segunda vez del siglo pasado, güey, o sea, puta, no, güey, ¿cachai? Eh, sí, y yo, soy... ¿por, qué? ¿por qué hay una bandera en el FPMR acá, güey? Y, y la muestra, ¿no? Porque estaba ahí, güey, y no era un canal, era la red, o no, era CNN, disculpa, era CNN, ¿cachai? ¿Por qué la mueve? O sea, mira, creo, o sea, yo no sé por qué, pero sí, yo he visto otro tipo de banderas con el tema de que Ramírez, a salven al, al comandante, no sé, cosa. Eso lo he visto en manifestaciones, no una vez, varias veces, eh, Frente. Pero lo que te iba a comentar con el tema de la violencia, con lo que menciona, yo también creo que es extemporáneo es para los países del primero del primer y tercer mundo, ¿no? los del cuarto y quinto, ahí hay guerras durísimas, ¿cachai? Pero no olvido que hace un año en Estados Unidos eh, se tomaron el Capitolio. ¿Cachai? No, no, o sea, y eso también fue con armas. Te recuerda que también hubo un par de atentados con el tema. Oye, ya, pero, pero igual tenéis que guardar las distancias con Estados Unidos, porque resulta que acá, Un, entre comillas, pseudo eh, se, se, Trump, ¿cachai? Perdió y reconoció que perdió la elección. No, sí, sí, ¿Cachai? sí. Y, y, y eso es que eso, sabéis que marca diferencias importantes con lo que es la bola trampista, ¿cachai? Yo creo que Chile tiene, tiene cierta hueá institucionalizada bien metida, ¿cachai? Y creo que, que hasta cierto punto nos favorece que algo bien distinto a lo que pasa en otros países de Latinoamérica, resulta que en otros países gana tu contendor en ese, en, en, y no lo saludan, no reconocen el triunfo, o andan enojados los que pierden, ¿cachai? Y acá probablemente están enojados, pero tienen todavía la, la suficiente decencia como para felicitar al tipo que ganó, ¿cachai? El discurso que hizo el Cast a propósito del triunfo de, de, de Buddhist me pareció súper bien, súper decente. Eh, me pareció y, decente, güey, me llamó uh. la atención. Yo sé, oye, claro, o sea, llama la atención, pues, bueno, un tipo que dice, las que ha dicho las barbaridades, que ha dicho a lo largo de toda su carrera política, que salga con esto, que no objete los resultados desde ninguna perspectiva, ¿cachai? Eh, bajando un poco también los ánimos de sus pepas bases, porque recuerda que las bases de caso son muy, por lo menos una parte importante, son bien incendiarias, pues, ¿cachai? Entonces, si caso se hubiera ido por el lado de, de oye, bueno, yo no reconozco este triunfo, este huevón no sé qué, ¿cachai? voy acá, es allá, oye tenía una cantidad importante de cabecitas de pistola guedeando, ¿cachai? Que fue lo que pasó en Estados Unidos. Entonces yo creo que, que no es el mismo escenario, no es exactamente igual, y creo que, por lo menos, la gente acá, incluido Cast, ¿cierto? Tienen una visión un poquito distinta. Yo creo que, que eso habla bien de, de la democracia, y de hecho fue bien destacado en la prensa mundial ese, ese, ese hecho es? en particular. Oye, ¿quién, quién, quién de Sudamérica no ha llamado Al Boris? Eh, Asumo que Bolsonaro. Bolsonaro, no, ni para saludar a la weá ni para buena onda. Sí, pero también hay conviados de piedra, pues, Ahí el, el weón de Maduro, weón, dándole un saludo a Boris. Weón. No, sí, sí, pero bueno, eso no lo pedís. Sí, pero lo, está, pero, está, pero, bien, pero lo, está bien. Yo sí, creo que lo, mí, lo, lo saludes. Lo pedís. Y todos los presidentes tienen que saludarlo, pues, Pero sí. el Boris, pero, o sea, pero, pero don Bolsonaro no le pasa nada, no na, pues. Que tiene claro, la caca en su, sí, su, su pago. de Bolsonaro también, pues, weón O sea, te Oye, Diego, mira. Mira, ponemos ahí en pantalla un comentario del César en este minuto que dice la derecha está atenta al nombramiento del Ministerio de Hacienda para desestabilizar los mercados. Puta, yo creo también, sí, mira, yo creo que van a estar un rato inestables, yo creo que el país no da para estar tan inestable tanto rato, yo creo que está por un poquito bamboleo, eh, pero después la gente tiene que recuperar sus lucas, después van a volver a estabilizar todo. El, el dólar no subió como tenía que subir, el Ipsa bajó un poquito, la bolsa bajó, pero tampoco Ay, está no, la cagada. No, no. Oye, el dólar. Eh, yo iba a pagar mi tarjeta de crédito internacional el lunes y el banco me hizo: Oye, no hay dólares, ¿cachai? O sea, la oferta Gracias. de dólares inmediatamente y automáticamente lo que el truco fue dicho O sea, uno se pregunta: ¿será cierto, weón? ¿Estarán maquinando esta weá realmente? Porque si la oferta de dólares baja, weón, sube el precio del dólar, sube el precio del dólar, sube todo, porque en Chile todo lo importamos, weón. Tenéis inflación, tenéis problemas, ¿cachai? Entonces. No, yo creo que van a subir el dólar eh, más o menos a 920 pesos, yo creo que a quedar, y, y la bolsa va a caer también un, un, un buen trecho. Eventualmente, sí. de eso, si es que el manejo político y económico del gobierno de Bodich es bueno, o por lo menos, a ver, bueno, me refiero que es en la realidad de crisis en la que estamos, bueno, porque esto hay que destacarlo, siempre estamos en una crisis política del porte de un buque, bueno, o sea, tenemos la cagada en este país, weón. Bueno. Y, y crisis política y crisis sanitaria, estamos con... Ah, uh, encima, pues, weón, bueno, si la, los desastres nunca no vienen en el solo, pues, weón. Bueno, Oye, weón, bueno, espérate, paréntesis, paréntesis, no sé si viste algo que ta, lo que está sucediendo tú, seguías harto el tema de dices con la epidemia, pero no sé si cachaste lo que está pasando en España, en Alemania, que la variante de Omicron tiene la zorra. Sí, pues tienen la zorra, están, están o sea, mira, están cerrando ya las fronteras nuevamente, bueno, están cerrando los países. Sí, eh, porque la gente no sé se quiso ir pues. Nosotros no sabemos tampoco bien cómo, cómo viene la mano desde el Ministerio de Salud en esta nueva institucionalidad, no sabemos qué es lo que van a hacer. No, ellos dijeron que iban a mantener el desarrollo del tema de las vacunas, iban a mantener eso, eso, eso ya lo dijo. Ahora, eh, lo que te comentaba, en, en estos países que tienen más o menos la cagada no está la gente llegando técnicamente a la UCI, pero lo que está pasando es que están llenando los hospitales con los enfermos, porque sí. se contagia tanto como la viruela, y en, ese, y en ese intertanto eh, se dejan de tener otro tipo de enfermedad y fallece con otro, otro tipo de enfermedad. Entonces están como locos viendo como chuchas a vacunar a la gente que no se quería vacunar. Mm. Sí, no, acá, o sea obviamente las vacunas van a seguir, pero también hay que mirar un poco las políticas tipo, no sé, pues tipo cuarentena, y que se van a hacer, no se van a hacer, cómo se van a hacer, ¿cachai? Eh, yo creo que los técnicos son pro cuarentena, tipo Nueva Zelanda, bueno, un poco por ahí me da la impresión, eh, por lo menos dentro de lo que he conversado con algunas personas dentro del área, eh, que es la manera en la que se sabe que puedes sacarte una cuarentena o sea, una, una, una epidemia encima, pero puta, y lo otro que no se tiene muy claro es qué onda la vacuna con, el, con la cepa nueva, porque hasta donde entiendo, incipientemente se sabe que los vacunados tienen cierto nivel de protección, pero no una, no, no, eh, no estoy muy claro si es de contagio o de eh, gravedad sintomática, ¿cachai? No estoy, pero, pero parece que algún tipo de efecto tiene pero no es un efecto como, como si la vacuna fuese para esta cepa, ¿cachai? Claro, sí, Lo que implica que es muy probable que tengamos que hacer campañas de vacunación nuevas, con, con vacunas nuevas. Ya sí, Pfizer, Pablo. si no me equivoco, ya dijo que estaba sacando la vacuna para esta nueva cepa. O sea, estamos, estamos en... Veremos. Pero yo no sé si este país aguanta fácilmente otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra cuarentena para el hoyo, ¿cachai? Yo, yo no es sé, difícil. Es, es, es difícil, ni económicamente hablando, ni tampoco desde el punto de vista de personal. Yo creo que la gente quiere salir, güey, bueno, ¿cachai? Llevan dos años, eh, un año y medio en realidad, que fue heavy, duro, ¿cachai? Pero ya estamos con ganas de, de que esto se acabe. Ahora, puta, no sé. ahora que ver. En todo caso, lo que diga la institucionalidad sanitaria, probablemente yo tengo la esperanza que sea mucho más guiado técnicamente con un plan mucho más... Independientemente de que en una de esas no salga, pero que, que, que sea coherente, que no esté solo pensando en una, en una de, la, de las... De las que es la, la, la línea más, más económica. Porque al final pensar en una de las líneas no te sirve. Si tienes que pensar que al final... Bajo la directriz de Mañalich, claro, o sea, a lo mejor pensaban en que la economía no se estancó y se estancó más, ¿cachai? Finalmente, entonces... Sí, lo que, lo que so, o sea, solo para cerrar el tema de la pandemia, que no, no era algo particular que íbamos a hablar, pero sí he visto que en varios lados las la, la cepas se han eh, masificado, eh, o sea, que han masificado su forma de contagiarse, se han multiplicado, una cepa contagia mucho más, pero son mucho menos dañinas para el cuerpo. ¿Cachai? Que eso es lo que está pasando. Pero claro, colapsa igual los sistemas de salud en, en los países que por lo menos tienen sistemas de salud que pueden, que pueden aguantar. Sí, sí. sí, bueno, acá oye, también pasó lo mismo. ¿eh? No, no, no fue muy distinto. Pero ojalá que, que no sea grave esta wea. Oye, Pablo, eh, dos cosas. ¿Cómo se llama el loco de ultraderecha que habló esta semana? ¿Cómo, le, cómo se llama? Izquierdo, ¿no? El, el izquierdo, sí. Pues, el, el, pues, no sé, ¿Qué dijo, weón? No, no sé. Sí, que, que habla, o sea, Sí, deja la caga, pues, bueno. no habló sobre la elección que llamaba a hacer trampa el día previo a la elección que llamaba a hacer trampa ah, literal, sí. literalmente hacer trampa que marcaran marcaron los votos que salían sí. toda la que había que, que habíamos que porque los demás iban a hacer trampa y no sé qué cosa. y luego, que ella, el de, del, del no, el, bueno ahí y en paralelo chambreó chom, el, el chico este del, del, del chamfros. Sí. que él tiene un abuelo que tenía desaparecido él dijo algo como en, en un live que había que esconderle el carné a los a, lo, a los fachos de la familia bueno, en esa jugada el Cervel se puede querellar contra Izquierdo, más no contra chambro Chamfro. porque está fuera de sus posibilidades porque lo que dice es una tontera, o sea porque dice que hay que robar una weá que es una joda pero el otro llamaba abiertamente a hacer trampa en la votación entonces, contra él sí se pueden querellar. Sí yo no vi el tema de Chanfú, no sé si lo dijo en tono de chiste o en tono real, yo creo que parece más chiste que real, no sé, no, no, no tengo... Lo que pasa yo, es que también es un KS Pistola, po, weón. O yo, sea... solo, yo solo lo leí, no, le, no lo ¿Sí? vi, no, sé, no vi tampoco en qué tono. Creo que fue en Twitter o no. No estoy seguro si fue en Twitter o un, no, por lo que yo sé fue un en vivo o algo así que tenía. Mm. Bueno, tal vez algunos los cabros deberían saber ahí el turno el César. Alguno de la gente que no está viendo, a lo mejor sabe un poquito... Oye, pero yo también quiero nunca esa pistola, pero no sé si viste un video el año pasado o antepasado donde un, un loco en la calle lo identifica entre el auto y oh, va, y, sí. lo y, no, lo eh, va y, y lo busca y va y le, se lo busca y se lo quiere filetear y pelear. Oye, saludos. Mira, ahí Andrés eh, Sepúlvia dice que... Andrés vuelve no está viendo dice, se amarilló chanfró. <risa> oye, eh, saludos a Andrés nuestro amigo republicano está viéndonos. oye Andrés vaya a la... Oye, es republicano, recuerda que hay un partido ahora que es republicano este bueno es radical es radical, perdón, me equivoco es republicano, sí pero, sí, pero radical sí, es radical, ¿verdad pero que no, es lo bueno. no estáis metiendo junto al, al Mr. Johannes al que le debemos el triunfo sí, sí. de Boric bueno. a uno de los tantos que le debemos oye, saludos a... Andrés Sepúlveda, qué bueno verte acá. Te vamos a invitar a algún programita para que hable un poquito de política, de política porque... Bueno, nosotros, nosotros, decirlo, ¿qué, se, ¿Qué se está cociendo en el, en el Partido Radical, pues, weón. O sea, porque nosotros somos dos simples mortales, ajenos a la política, leemos nomás y, y opinamos un poquito de lo que vamos sabiendo, pero el Andrés está metido ahí, tal vez va a tirársela, yo he visto sus comentarios, tal vez va a ir a alguna elección. Eh, me parece depulento, pues, Andrés Sepúlveda. Bueno, pues, se si te... vuelve a presidente el Partido Radical, nomás Oye... Ahí sería bueno que nos diga qué, qué, qué opina vos ¿Debería, debería el Partido Radical ahí meterse dentro del gobierno, si es que lo dejan, si es que lo invitan, que, que, ¿cuál es la postura del Partido Radical? Sería interesante saber ahí. A ver si Andrés nos deja un comentario y lo ponemos en pantalla y lo leemos todos juntos. Oye, el Pablo, sí, sí, bueno, chanfro. ¿Cómo se lee? ¿Chanfro dice? ¿Chanfro? Franceso, franceses, como el chanfreau. ¿Sí? Puta, yo creo que hay que castellar y todo, igual que el argentino, Chanfreau. ¿no? Pero Chanfro es más fácil. Creo yo, bueno pues igual o sea, sabes que el Andrés lo pone. Eh, Chanfro? Chanfro. Ah, invitó a votar. Es un anarco de mentira. O de mentiros. Eso dice. Bueno, bueno, los anarcos los tuvimos que convencer para que vinieran a votar. Pues si era parte del proceso, nomás puedo, el Andrés se vuelve. Igual si convenció a un anarco, eh, no, no es anarco el guapo. Oye, mira, dice ahí que él no cree que inviten al radical a gobernar. Él no aceptaría. Pero puede ser que lo hagan. Eso es lo que es la pasada. Ya. ¿cachai? Entonces, es bien particular, y hoy Andrés, solamente la última pregunta, eh, y van a ser, eh, van a hacer eh, oposición, están con la decena, se ha pasado, ¿no? Ya, dejémoslo ahí, el Andrés que nos responde, se ha pasado, porque ya nos queda poquito, y ¿cuánto? Digamos, nos quedan 10 minutos, más uh -huh. o menos del programa. Oye, eh, tengo varias cosas anotadas, de pasada. Eh, la constituyente, la, los presidentes, no sé de cosas, chanfro con el, con el izquierdo, eh, y también en el, el proceso constituyente como a nivel global de cómo lo estamos viendo nosotros. Ahora, ¿qué pensáis que va a pasar las próximas semanas, Jerko, Pablo? ¿Cómo veis el mundo de... que se moviliza? ¿Respecto de qué cosa? Disculpa. ¿Cómo? Sobre, sobre, la, sobre la constituyente y el presidente Piñera, ¿cómo va a cerrar su año? Eh, a ver, yo creo que el presidente Piñera va, va a cerrar su año por la puerta trasera. Eh, yo creo que no, no tiene mucha no tiene fuerza, no tiene nada para poder salir, digamos, por la puerta antes de la moneda, eh, va a salir con ignominia por decirlo así, desde, desde ese sitial porque hay que decirlo claramente Piñera le bajó, le bajó los bonos a la presidencia de manera enorme bueno, tenemos un presidente que da vergüenza, no, no por el tema de, de los derechos humanos que son horrorosos igual y todo lo que tuvieras, pero él siempre, siempre, desde antes wey, ya venía con una con una con una de vergüenza como un presidente como ese así que yo creo que va a ser por ahí, un tiempo del foro pero ¿qué pasa? Eh, que él no es muy tipo de foto, a ese güey le gusta decir cosas, güey, bueno. le gusta, le gusta bueno, decir hueas, güey. Bueno. Entonces probablemente vamos a tener un par de, de, de, de, de momentos para el recuerdo, digamos, de viñetas en su salida. Y respecto a la constituyente, yo creo que ya está súper claro dado el paso que tú me, que, que estáis tú contando respecto de Bodich y la constituyente. Yo creo que van a, van a ser fuerza común. La constituyente eh, y la presidencia unida jamás serán vencidas. Yo creo que, que es una muy buena estrategia para... De alguna manera, otorgarle más legitimidad aún a lo poco de institucionalidad que nos queda. Eh, y yo creo que por ahí debería ir. O sea, yo veo una semana de más, o sea, no una semana, un periodo de harto diálogo, de hartos símbolos, ¿cacháis? De gestos. Tal vez no se van a juntar de nuevo durante el, el periodo que, que sigue antes de que asuma la presidencia, pero sí van a haber muchos gestos de parte de un lado y del otro en función de generar esta, este marco institucional que nos permita seguir avanzando, porque. Lo claro acá es que sin esa institucionalidad no podemos hacer ni una hueá con negro, ¿cachai? Es necesario que cierta legitimidad exista, ¿cachai? Eh, y además que es importante, eh, Chile que yo creo yo creo aquí, me carga cuando dicen en la red así, no, es que Chile no quiere pero yo creo que efectivamente Chile no quiere más desorden, no quiere más, más revuelta, ¿cachai? Creo que Chile quiere sentarse a, a trabajar y a y hacer la nueva institucionalidad apretar los dientes como te digo, aguantar el chaparrón y generar una institucionalidad que sea más, más decente para todos, así que yo creo que por ahí van a ir la, los elementos de ahí. Eh, y, y, y respecto al Congreso, yo creo que va a seguir siendo irrelevante. Eh, no, no, no hay mucho que hablar del Congreso no, no, por el momento. Yo creo que me llama la atención el bajo perfil que está tomando la abuela. La abuela ahí puso los votos contra votos en algún minuto. Creo que eso se le va a ir de vuelta a la abuela. Oye, ¡Qué épico eso, weón! Cuando ella dice ¡Oye! Y habla de esta forma de mierda que me parece terrible cuando habla esta weón no, con la cabeza, weón ni nada no, no o sea, tremendo y dice que no van a alcanzar los votos para postularse, ¿te acuerdas ahí? y la gente se pica, wow, mucha gente se enoja, se enoja, así guau, wow, ¿qué viene a decir esta weá? me meto al partido voto por la weá y ¡cacha ahora presidente, el loco presidente, weón. Bueno, pues, bueno. <risa> histórica la weá, pues, sí, histórica oye, me dicen, tenemos un videíto por ahí que queremos mostrar solamente de la manifestación del otro día a ver si lo podemos tirar eh... Eh, yo, creo, yo lo voy a yo creo que fue el un de la noche, la la noche, la El la ¿no? de la noche, la noche, la la noche, la noche, la noche, la África de la grandes Salomea, qué que tremendo el, el discurso del Chicho, cómo tomaba el inverno, eh. tremendo. Sí, el Chicho toma de varios lados este Sí, sí, sí. las de Kaz también, porque, a mí me gusta, o sea, güey, creo que está bien, güey, creo que está bien. Sí, oye, bueno, yo creo que ese video es elocuente, muestra claramente la cantidad de gente que fue, no creo que hubiese pasado con otro con Kaz con algo similar ni de cerca, no, con eh, casa, jamás. O sea, llena la llena el barrio alto. Eso sí, hubiera tenido algo Ahora, con la gente en el barrio alto. Ahora no pasó nada. Ese día no, no hubo desmanes, no habían eh, Fue Igual llamativo cuando el Boris llega y como que lo tienen que levantar en andas para que pase porque porque llegó por otro lado que no podía entrar. Estaba complicado, estaba la reja, no sé qué cosas y como que se salta la reja. Sí. También es, o sea. También es simbólico, también es simbólico. ¿Cachai cómo llega al escenario de dar su discurso? Oye, Lleno bueno, de bueno, vallas, bueno. de huevo. El gobierno Boditz la va a tener peludo con el tema de la papa caliente, que es carabinero, ¿ah? ¿eh? Sí. Porque boy. eventualmente, ¿cómo, ¿cómo agarráis bien desde el punto de vista como técnico el tema de las manifestaciones, cómo las cuidáis, cómo, cómo mandáis paco a la calle para que cuiden? Lo, lo, o sea, es difícil desde la perspectiva de, de, de un Boditz que... Que, y de una izquierda, en realidad, que tiene una, una, una, en este minuto, ¿cierto? Y bien ganado, una, un, un problema, yo diría, irresoluble con Carabineros. ¿Cachai? Sí, yo creo que va a ser menos, güey, mucho menos. Yo creo que ah, va a bajar. La historia, la historia. Yo creo que va a bajar. Ahora, con lo que mencionabas sobre algo que quiero recapitular, que era no queremos, la gente, Chile no quiere más revuelta, o más, no quiere, no, yo no sé si no quiere más una revuelta, lo que sí creo es que no quiere más violencia como se desató. Ahora creo que va a ir de la mano estos dos procesos el tema de la cantidad de pagos en las calles cómo van a reprimir cómo se van a armar porque también ahí hay un, un tema de reestructuración que seguramente va a pasar de nuevas fuerzas armadas de nuevos locos que van a, a salir a, a, a las calles y en esa pasada creo que va a ser bien bien compleja oye quiero leer dos que dos pasadas que nos tiraron por ahí el César dice que pasaron que ya salieron dice el César dice tiene incontinencia don Piñera claro sí bueno voy a dejar de hablar no voy a dejar de ser el centro o sea las piñericosas nos van a alegrar la vida hasta que seamos viejos y le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares cómo era a tener este presidente que no da vergüenza. Una de las cosas que me pasó es que el Boris, ya no me da vergüenza el Boris, ¿cachai? Si, si es nuestro presidente, me parece un, un bacán, un millennial nuestro primer presidente con tatuaje, Hierco. Sí, ¿no? y, y además que, por lo menos lo que lleva, que ya revocó no lo ha he hecho nada de mal, ¿cachai? No, no, sí, además de esos peloteros vinculados a una cantidad de cosas. Y otra cosa que nos dice ahí, el Andrés dice el Yerco, al igual que Naranjo, podría hablar toda la tarde mal de Piñera. <risa> <risa> Oye, Naranjo, qué épico su discurso, loco, eso lo vamos a recordar <risa> Puta, el viejito, weón. Puta. Uy, Le puso el viejo. Que, claro, que vos, es, vos. Es, una, es una jugada increíble política esa. Ah, ya voy a hablar 15 horas, pongo el, la weá yo la leo 15 horas. No, estoy ni ahí. Y todo Muy lo que pasó en eso me parece épico, tremendo, ¿cachai? Tremendo, poderoso. Jerko, Pablo, eh, ya nos quedan poquitos minutos, no sé cuánto, nos quedan unos ocho minutos, parece, de, no, no, no, de esta revuelta de hoy. Les cuento a todos lo primero, que estamos haciendo la revuelta todas las semanas. Vamos a hacer una revuelta la próxima semana, también, entre Pascua y Año Nuevo, seguramente, así que atento, martes o miércoles deberíamos andar ahí, aguja a lo que vamos eh, publicando. Segundo, Está en YouTube. Está en YouTube, está en Spotify, búsqueda también, y por ahí me soplan que deberíamos hacer la revuelta a lo mejor del año, ¿no? Vamos a tener que hacer una, una, una revuelta del año. Pero qué, güey, tu piñera sale como 10 veces. pues. Sí, sale? pero tenés que pensar que el último trimestre, o tal vez, cuatro, cuatro, cuatro meses no, no hubo revuelta, así que probablemente podríamos hablar de un poquito de las cosas que pasaron esos cuatro meses. Pero en realidad sí. es, como, es como loco. Yo creo que sí, me parece bien hacer un programa de recuento, estaría chato. Hoy, mira, dice el César dice que el tema de la es eh, un tema de salud, el tema de la incontinencia de Piñera, sí, está loco, de salud mental oye, también otro lado del Boris es nuestro primer presidente que se trata con se trata con, con psicólogo antes, antes de ser presidente antes, como, como ah, terapia terapea, sí. se terapea es un millennial, los millennials sí, todo, van todo a terapia Oye, que vuelvan, que vuelvan los que le nos dicen por ahí. Vamos a tirarlos. Oh, sí, que vuelvan los que... Los car... Bueno, sí, bo, deberíamos, ¿eh? Ya, está bien. hace Oye, ya, se bien, se bien, que... Nuestra, nuestra benemérita sección de los parlamentarios de la zona, pues bueno, sí, la ¿no? tenemos con nuevos parlamentarios. Ya, bo, vamos, hagamos un pequeño que le a ver si nos dejan algunos datos también ahí y los, los tiramos. Eh, ya, Eso es lo que estaba comentando. Primero, tenemos eh, Spotify, YouTube... Y, eh, y acá en la revuelta en el, en el Face estamos tirándolo en todas las plataformas, yo no compartiendo, avisando a la gente puta siempre pagan que más gente nos vea que más gente discuta en este espacio como segunda cosa, recuerden nuestros, a nuestros eh, eh, colaboradores y auspiciadores a Pico Alonquén, que lo tengo acá tengo a los, chiquillos? los el <ríe> a la de Aura la... bueno. Ediciones Chile regale libros, regale viajes regale vida y también a los chicos de el lado George, que claramente no los tengo acá, tal vez en el próximo año vamos a tener unos loguitos cuando los mencionemos, van a aparecer en pantalla, algo se tiene que hacer con eso. hoy nos dicen un capítulo en vivo desde de Plaza de Dignidad, igual podemos hacer un envío hoy día en la calle, si ¿Sí, ya tenemos los medios para hacerlo. van mm, hacer? ando este ¿cachai? En una manifestación, en una manifestación vamos a estar ahí en la, en la, pelea, en la pelea callejera. Oye, Yerco Pablo, bueno, esas son como las cosas que hablamos hoy día de en la revuelta, son nuestros auspiciadores, son también nuestras redes donde nos pueden encontrar. Eh, uh -huh. Estamos cerrando el capítulo de hoy, no sé si tienen alguna reflexión ya para pa esta hora de conversa. Eh, no, más que una reflexión es como, puta, rezar harto para que esta cuestión funcione, apretar los dientes, bueno, a darle el apoyo que necesita de la gente este, este gobierno. Eh, creo que va a ser difícil, van a tratar de ahogarlo por todos lados. Políticamente necesitamos demasiada sabiencia política en este minuto. Ojalá que Boris pueda elegir un buen un buen gabinete, güey. Un, sí, estar... un gabinete de, de, de, de que, que, que sea acorde con los tiempos que, que se necesitan, bueno. Porque en este minuto, como te digo, lo que necesitamos volver a tener una institucionalidad que nos represente, o más que nos represente, que no, o sea, que además de que nos represente sea legítima. ¿Cachai? Oye, caché que hay una hay una jugada que va a ser ahora que va a ser ahora eh, cuando cuando tenga el poder primero que que ya lo avisó ayer eh, George Jackson, que van a sacar todas las crías por ley de seguridad del Estado contra los lo detenidos por, por, por la revuelta, que me parece tremendo, me parece un tremendo gesto, pero no van a dejar de realizar caso a caso. Claro. ¿Cachai? Entonces, bueno. Me parece que me dijo, bueno, vamos a dejar que la justicia actúe, no sé qué cosa, pero vamos a, vamos a sacar la ley de, de seguridad del Estado porque los tienen encerrados sin, sí. sin, sin una justa justicia. Un debido proceso, sin un debido proceso. Y lo otro importante, weón, es el tema del CAE, ¿cachaste? Sí. Que también, puta, puta que aliviaría, weón, una cantidad importante de gente que, que fue estafada, weón, por ese, por ese nefasto sistema que inventó Vital con un lago, weón. Oye, para los Hasta cuatro veces, veces pagar tu deuda, weón. Sí. Sí, sí porque ¿cachai? ahí cuando, cuando decís dices, ¿por qué, ¿por qué estamos tan enojados con la concerta, weón? Puta, está esa weá, está el Transantiago. Hay, hay como tres o cuatro weá que de verdad exasperan demasiado, weón. ¿Cachai? Oye, que, que... Mira, bueno, yo fui, yo me declaro zamoranista. zamoranista porque yo defendí el Transantiago en su minuto. ¿Cachai? <risa> <risa> <risa> yo creía en el proyecto como se presentaba. En el papel, ¿cachai? Que era la copia del Transmillennium de Bogotá, que lo habían traído. Me pareció el 2007, que fue en febrero del 2007, como se instaura, me pareció terrible. Que fue un día para otro, no fue paulatino como había sido en otros lugares, que se iba por sectores. Y hoy día me parece nefasto, Yerko. Me parece nefasto el sistema de transporte que tenemos. No solo por lo que pasó el sábado, que es contra las micro, sino porque de verdad, si no tenés metro en Santiago, es imposible moverte, weón. Bueno. No, y además es carísimo, weón, bueno, si la cantidad de plata que hay que meter en el Trans Santiago, weón por temas de evasión, por un montón de cosas. O sea, porque al final, cuando un sistema de transporte funciona mal, la gente se siente en la legitimidad de, de no pagar, pues, güey. O sea, sea que acá, se acá, acá, bueno, acá en Puente Alto, ni los choferes te abren la puerta delante, te abren la puerta al medio pues, y la de atrás. Sí. ¿Y por qué? Porque, porque nosotros, porque al final todos los güeyes que pagamos impuestos como sacos de weón, güey, les financiamos la weón. Sí, sí, es, es, es, ha sido una cantidad de plata la que se ha perdido con el Transantiago, weón. Oye, hijo, solo, solo un dato. 6.800 micros son el, el, la flota más o menos nacional. O sea, el, eh, perdón, regional, porque es los Santiago, el Transantiago. Eh, 6.800 micros en un horario punta andan alrededor de 6.200 en la calle. Y hay muchas de esas, como 300 o 400 en reparación. Eh, para elecciones dijeron que iban a poner todos los sistemas arriba, que iban a estar operativos y la web, y fueron 3.200 micros que pusieron, en teoría, en la calle. Porque el sistema el está sistema roja que están las micros en la calle no te arroja que si la, que las micros paren. Muchas micros pasaban porque hacen kilometraje. ¿Cachai? No le importa parar. Pues. Lo que le importa al del Migrero, seguramente por la orden y por la baja misma, es pasar más por los lugares. Para que después el sistema te diga, no, yo pasé, págamelo. Okay. No, no, pero, pero es claro ahí que, que hay una instrucción. O sea, sí, sí, mí, sí. tan no... es claro. O sea, en, en ese caso que decís tú, hay una instrucción. O sea, el migrero cumple su pega y... y... Y, y, y parte su pega es el de caso al jefe, güey. Bueno, sí, claro, pues, ahí, ahí, Pero imagínate, ahora, pero sea, que imagínate de... habían, disculpa, habían 3.200 micros en la calle, en teoría, 3.000 y algo de micros en la calle, cumpliendo un recorrido con un refuerzo, pidieron disculpas porque habían salido tarde, papa. pero además de eso, yo anduve en la calle y no había micros, bueno. no, pues, güey. O sea, no, no, en todo este sector, digamos que plaza y para abajo, había sectores sin, sin locomoción, güey. Pues, bueno. Impresentable, con bueno, lo que está Además, dice no, puta, yo di escuchar a una persona, yo quiero creer en la buena fe, weón, de esta gente, que en realidad no. Son... Yo no creo en la buena fe de estos weones, pero de ninguno, ¿me entendí? O sea, son, son psicópatas, así que hay que tratarlos como tal, ¿no? Yo creo que, que, que a esta gente, si no, si no, es zanahoria y garrote, ¿me cacháis? O sea, sí, eh, sí. Si, si no cumplí, garrote, weón, ¿cacháis? Y creo que, que es importante que así sea. Bueno, no, no, no puede ser, porque sabes que es demasiado importante el sistema de transporte, no solo para las votaciones, weón, sino también para poder. La vida para la vida, weón, no o sea, porque tampoco tampoco es viable tener una guayena llena de autos si las calles no dan, pues ¿cachai? Y te obliga y te obliga a comprarte auto. Po, wea, claro, exactamente, está, el, el sistema te obliga a tener que tener autos para poder tener un, un transporte relativamente adecuado y, y, y puta, no sé, lo que oye, bien, se, oye, Otro dato. Oye, otro dato, yo leo caleta, güey, entonces se me quedan los datos en la cabeza. ¿Cuántos autos al día en el parque de chileno? No sé, weón, bueno, cuánto ciento, 200. 200, concha. 200 de madre, a, a, a andar, pues no que entren a Chile a, a venderlo. Oye, un comentario tú, ahí. ¿Qué guay dice? No, dice puras pues, pura, pura cosas bonitas, no sé. Que vuelva a los cares el lo último dice, que tiró. La gráfica que mostró Hat Hut es el mapa de recorrido en línea por GPS, maña usada para justificar el Q de buses en tránsito se puso técnico se puso, se puso técnico con el, el Q no sé el especifica tú no para cerrar la conversa hoy día el Q, el Q? Güey, se puso técnico solo para que que bacán el tuneo sabe cosas que bacán, no sabemos. nada, sabe, nada. Sabe millones de huevapo tú no tú no ves una enciclopedia pues ya tú no tírate porque lo que es el Q el hombre cabuna por favor estamos escuchando ya tenemos un delay estamos cerrando el capítulo de día feliz navidad jo jo jo jo jo feliz navidad eh, Uh -huh. Feliz Navidad y el hablo. Feliz Navidad, feliz Navidad, Fuchs que está ahí con la Mur y seguramente con la gente de la familia escuchándonos. Muy feliz Navidad. Estamos cerrando un muy buen año. Muy contentos así que esperemos que llegue el turno lo que es el Q y cerramos esta. Es conversación cantidad, de... dice Andrés Sepúlveda Ah, oye, ¿por qué a mí no se me actualiza esto? ¿Cuál es cantidad? En, el, en el en el VDO Ninja, nuestro programa con el que hacemos esta transmisión. ¿Ay? Ah, porque lo está subiendo ahí directo. Ya, no bueno, entendido, no bueno, entendido. Bueno, hoy estamos tecnológicos, Q claro, es la cantidad, claro, bueno. ¿por qué no pones cantidad? ¿Por qué ponen Q, weón? Bueno? no cantidad? Porque ahora la gente habla así, pues, weón. pone todo en, todo lo, lo, está bien, pues, weón. Bueno, porque... Pero, weón, bueno, pero si cantidad, Q es muchísimo, bueno. no sé qué, weón. Bueno. El Coablo, nos estamos viendo, Andrés, Tuno, eh, la Paola, el César, el Fux, eh, no sé quién más está conectado. Eh, oh, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. No sé quién más estaba conectado, así que nada, mucho cariño. Nos vemos en la próxima revuelta. Seguimos conversando política porque sigue estando la caca en Chile. Besitos, besitos, besito, chao, chao. <risa>